Buena tarda, buenas tardes, les damos la bienvenida a este auditorio del Paraninfo de la Escuela Industrial de Barcelona, un espacio singular en el que esta tarde nos complace acoger esta recepción previa a la sexta cumbre iberoamericana de agendas locales de género. Sin más dilación damos inicio al acto con la bienvenida a cargo de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, la ciudad anfitriona de esta sexta edición de la cumbre. Toma la palabra la vicepresidenta cuarta y diputada delegada de Políticas de Participación, Agenda 2030 y ODS, de la Diputación de Barcelona, Nuria Parlón. Buenas tardes a todos y a todas ser bienvenidos y bienvenidas a este espacio que, como nos ha introducido la voz en off, es el Paraninfo, que está recientemente renovado y es un espacio maravilloso, como pueden comprobar, y una de las joyas del patrimonio de la Diputación de Barcelona. Eh, antes de nada, eh, quiero darles el saludo de la presidenta de la Diputación, Nuria Marín, que por motivos de indisposición esta tarde no nos ha podido acompañar pero el compromiso de la Diputación de Barcelona con las políticas de igualdad es algo que nadie puede poner en cuestión, así como en el desarrollo de la Agenda 2030, porque esta es una administración supramunicipal que durante muchos años da apoyo a todos aquellos ayuntamientos que forman parte de la demarcación de Barcelona, desde los más pequeñitos a los más grandes, y es fundamental para poder llevar a cabo políticas públicas claramente innovadoras y, al mismo tiempo, la Diputación de Barcelona actúa como un actor internacional. El apoyo que desde Diputación se ha dado a la organización de este evento también es importante remarcarlo precisamente en esa lógica de trabajo compartida que hacemos desde el municipalismo. Darles la bienvenida a todos y a todas a los cargos electos municipalistas que forman parte del espacio de la WIM, a todas las autoridades de, de la misma, a las representantes de, de, de ONU Mujeres... Ana Falou, que también nos acompaña hoy aquí. Y además, ella es una innovadora en políticas de género. Muy amiga también de una amiga en común, Zaida Muxi, que durante un mandato participó de forma activa en nuestro consistorio en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramaneta, ayudándonos a planificar la ciudad con el urbanismo desde, desde la perspectiva de, de género. Esta mañana teníamos ya la oportunidad de poder reflexionar en la ciudad de Santa Coloma, junto con Federico, presidente de la UIM, en la, en, la rueda, en la rueda de prensa, y con María Noel, representante de ONU Mujeres, sobre la importancia que tenía este encuentro precisamente para diseñar las políticas futuras de género en Iberoamérica, pero también en el conjunto del Estado español. Y este es un tema que creo que es importante, ¿no? Porque partimos de la base de relaciones claramente horizontales en las cuales estamos iniciando procesos de transformación compartidos, cooperativos y, sobre todo, de co-creación de, de, de políticas públicas. Que Creo que esto es un aspecto fundamental que no podemos dejar de lado. Estamos mejorando la, la capacidad de acción que tenemos desde los gobiernos locales para contribuir de forma activa a ese desarrollo que no puede dejar de lado al 51% de la población. Y esto, que son que somos las mujeres. ¿no? Esta, esta mañana reflexionábamos precisamente también con Alejandra Mora Mora, que nos acompaña y está aquí, de esa importancia ¿no? de poner cuantas, cuantas más manos mejor a ese proceso de transformación que tiene que incorporar a las mujeres, frente a todos los retos que tenemos, porque la Agenda 2030 nos interpela en relación a muchos retos, también el de la igualdad de género, el, la sostenibilidad medioambiental el crear espacios saludables en nuestras ciudades, el ser capaces de garantizar la seguridad desde una perspectiva integral a las mujeres, que podamos disfrutar la ciudad de forma intergeneracional, desde la etapa infantil, con los niños y las niñas que puedan crecer en entornos saludables, en entornos de coeducación y de igualdad, a cuando nos hacemos mayores. ¿no? ¿Cuántas veces no hablamos de eh, este fenómeno que se llama el edadismo, ¿no? que a las personas cuando envejecen se las aparta de la sociedad y no se, ap no se aprovecha su talento ¿no? y su capacidad de aportación al devenir de la comunidad? Para la ciudad de Santa Coloma, acoger la cumbre es algo eh, realmente mmm, importante por muchas razones. ¿no? Nosotros somos una ciudad de 120.000 habitantes, la novena ciudad de Cataluña en cuanto a sus dimensiones. En el área metropolitana, una ciudad bien comunicada, una ciudad que su historia se explica gracias precisamente al movimiento y al asociacionismo vecinal, en una parte muy importante, previo a los tiempos democráticos, donde las asociaciones vecinales, las asociaciones entonces de, ama de, de amas de casa, hoy teníamos la oportunidad de escuchar en el, en el debate que hacíamos a la presidenta de la primera asociación de amas, porque eran amas de casa y así se tuvieron que inscribir, porque no se podían inscribir como una asociación de mujeres. Y no hace tanto tiempo de todo esto, hace relativamente muy poco tiempo, desde el punto de vista de la historia esto es muy reciente, ¿no? Y compartíamos precisamente todas esas luchas que permitieron que una ciudad que durante los años 60 y 70 acogió a población que venía del resto de España, de Andalucía, de Galicia, del Aragón, de Extremadura, de muchos lugares, a vivir a Santa Coloma para labrarse un porvenir mejor para sus hijos e hijas y después para sus nietos y nietas, esa ciudad se transformó de la mano de los ayuntamientos democráticos, pero luego tuvo que hacer frente a otro gran reto, que fue la llegada de población que venía de fuera de la Unión Europea, a finales de los años 90, principios del 2000. De ahí, de ahí que eh, hoy María Noel decía, es como la ONU Santa Coloma, ¿no? más de 100 nacionalidades distintas, pero es cierto, es así. Y hemos conseguido que eso se convierta en un elemento de dinamización de riqueza cultu cultural y no de enfrentamiento o de amenaza. Y eso es fruto del trabajo comunitario. En nuestra ciudad se ha hecho mucho trabajo comunitario. Se innovó con los equipos de mediación. Nosotros fuimos de las primeras ciudades que tuvieron equipos de mediación intercultural que a día de hoy funcionan en el conjunto de la ciudad y no se gestionan solo cuestiones relacionadas con las diferencias culturales que se podían producir en tan poco tiempo, porque pasamos de tener en el 98-99 un 4% de población extranjera no europea a un 22, en menos de 4 o 5 años. Esto en algunos barrios llevaban que el, y nos llevaba a tener colegios donde el 80% de la población hablaba un idioma que era el árabe o el chino no eran lenguas iberoamericanas que pueden facilitar los procesos de adaptación. Por lo tanto, tuvo que hacer un esfuerzo muy importante en la ciudad y promovimos un instrumento de trabajo que ahondaba en las políticas de carácter comunitario, que fue el plan intercultural para la convivencia. Con una declaración de principios, entonces la alcaldesa era Manuela de Madre y en aquel entonces yo era... Funcionar, yo soy funcionaria del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanetti y daba apoyo técnico a aquel proyecto que en aquel momento iniciábamos. Y fue una declaración muy bonita porque puso sobre la mesa un compromiso de todas las culturas para promover esa alianza. ¿no? Y hasta ahí hemos llegado. Y por eso, cuando tuvimos la posibilidad de presentar la candidatura, para nosotros fue algo muy importante. ¿no? Porque era reconocer en cierta forma ese trabajo que durante tantos años hemos hecho ...en la ciudad de Santa Coloma. Y hacerlo desde esta perspectiva tan importante... ...que es la de la igualdad de género. ¿no? que Creo que es transformadora y debe ser transformadora. Esta mañana lo decíamos. ¿no? Eh, es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres porque estamos convencidas... ...que desde nuestra experiencia... ...desde nuestras vivencias... ...podemos aportar en los espacios de decisión... ...en los espacios de poder... ...cambios transformadores que van a beneficiar... ...tanto a hombres como a mujeres... Y no nos podemos permitir el lujo en un siglo tan complejo como, el que, como en el que estamos, con guerras tan cercanas de Europa, tan dolorosas como es la que se está produciendo en Ucrania, desperdiciar esa capacidad de sumar esfuerzos de acuerdo a unos objetivos tan importantes que los tenemos aquí detrás, que nos aunan a todos, nos aunan, son como el nuevo Esperanto, ¿no? es el idioma que todos podemos hablar. Todos podemos hablar el idioma de los ODS, todos debemos y todas debemos hacer el esfuerzo de cumplir estos objetivos que interpelan a los estados, pero también a, los, a las ciudades, también a los municipios. También a las ciudades desde las múltiples perspectivas y especialmente si cumplimos con el objetivo 5, desde las ciudades será muy fácil garantizar el resto, porque estaremos tejiendo todas aquellas alianzas necesarias para generar condiciones de vida dignas para todo el mundo. Y de ahí la importancia de este encuentro de la, de la cumbre que suceda en la ciudad de Santa Coloma de Gramanet y que nos convoque a tantas mujeres electas y a tantos hombres que están dispuestos, desde sus cargos de responsabilidad y de poder, a transformar esos espacios que son fundamentales porque solo desde el poder político se puede transformar la sociedad. El poder político va más allá propiamente de los cargos eh, que podamos tener en nuestros respectivos partidos o en nuestras respectivas asociaciones de transformación. Va más allá porque incide desde el marco legal en la organización de la economía, en la organización de la, de la sociedad y en los derechos que otorgamos a las, a las personas. Por lo tanto, un placer hoy recibirles aquí, en mi calidad de vicepresidenta cuarta de la, de la Diputación de Barcelona, en los próximos días nos veremos ya en Santa Coloma, a partir de mañana, en los diferentes actos y espacios que tenemos para trabajar y compartir y recoger todas aquellas experiencias que van a ser trascendentales para transformar en nuestros países, en nuestras ciudades, esa agenda tan necesaria de género que nos tiene que llevar a un mundo mejor. ¿no? Y, y desde esa convicción nos hemos encontrado en esta, en esta conferencia. Ahora le voy a pasar, bueno, la voz enoz lo hará, Gracias, vicepresidenta. Toma la palabra. Toma la palabra a continuación la vicesecretaria general primera de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, la señora María García Pizarro. Muy buenas tardes, señora eh, ilustrísima señora Nuria Parlón, eh, vicepresidenta cuarta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, eh, autoridades WIM, cargos y altos representantes de organismos multilaterales que nos acompañan, eh, cargos electos, alcaldesas, alcaldes, altos manda mandatarios, directivos responsables de organizaciones civiles que se encuentran congregadas en este marco tan incomparable con el que nos han recibido. La verdad que es un lujo poder tener la ocasión tomar la palabra en este espacio tan simbólico y tan, lleno de conocimiento, y tan lleno de conocimiento. Permítanme decirles que estamos en las horas previas a la celebración de la Sexta Cumbre de Género. Como decía la señora Parlón, ya ha habido una serie de actividades esta mañana y estamos en ese momento en el que nos asaltan las emociones. Nos asaltan las emociones y las que de manera constante las compañeras y compañeros estamos revisando todos los pequeños detalles, buscando cómo hacer que esta cumbre sea una gran experiencia para todas las personas que vamos a vivirla y que la misma sea un semillero de diálogos de experiencias y aprendizajes, que nos inviten a liderar cambios, cambios y transformaciones en las realidades y las sociedades que nos tocan vivir a cada uno de nosotros. Fíjense, Santa Coloma de Gramenet acoge la sexta cumbre de género, de agendas locales de género, y ha sido precedida de cumbres que hemos celebrado en otros enclaves, en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el 2012, Aguascalientes, en México, 2013, Santiago de Chile, en 2015, Cuenca en el 2018, Colima en el 2020, en México y se han abordado temáticas como la inclusión social en las ciudades para la construcción de modelos para la igualdad, repensando las ciudades desde los derechos de las mujeres, planificación urbana y rural de los municipios y gobernando desde la perspectiva de género, mujer, ciudad y territorio, igualdad de género en la democracia y el desarrollo local. Construyendo la Agenda Subnacional Beijing Más 25, Innovación, Desarrollo, Igualdad y nos encontramos en esta cumbre que gira en torno a los nuevos desafíos globales, nuevas respuestas desde las agendas locales de género. En definitiva, tenemos que sumar a la satisfacción de que nos encontramos en este espacio en el que cumplimos 10 años de compromiso. Llevamos 10 años trabajando de forma comprometida desde el 2012 al 2022. Y desde un convencimiento fundamental. Nuestros pilares de nuestro compromiso y de nuestro convencimiento es que somos municipalistas. Nuestro nombre lo dice y nuestro ADN. Los gobiernos locales constituyen los eslabones centrales para la construcción y la defensa de los derechos humanos de la ciudadanía en su conjunto. Son los gobiernos eh, locales instrumentos claves para el desarrollo del territorio garantes de los derechos y los espacios en los que las mujeres y los hombres buscan oportunidades y soluciones. Son los gobiernos locales articuladores fundamentales para la construcción de nuevos pactos sociales que necesitamos urgentemente, mediante la promoción de alianzas, adquirir nuevos compromisos que signifiquen acciones dirigidas a fortalecer la excepcionalidad del género con políticas públicas que sean generadoras de adelantos sustantivos sostenidos en el tiempo y no sujetos a coyunturas ni a conveniencias políticas. Son los gobiernos locales los espacios más idóneos para fortalecer, reconocer y promover nuevos liderazgos sociales que sean catalizadores de democracias paritarias. Y son los municipios el lugar donde se produce la territorialización de los derechos que hacen que nuestras ciudades sean lugares en los que los hombres y las mujeres quisiéramos vivir acordes a ese compromiso de la agenda más importante que he asistido y a la que hacía alusión la señora Parlón de esta agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Ese convencimiento nos lleva, como municipalistas, a un punto de encuentro y es que territorializar la ciudad, la igualdad con políticas y acciones como base fundamental para el desarrollo global de nuestros municipios y no dejar ningún espacio ni ámbito para que se pueda actuar en pro del desarrollo si no hay igualdad y no hay adelanto sustantivo de las mujeres. Estos convencimientos también se traducen en acciones, en acciones importantes que me van a permitir, y sin ánimo de, ser, de alargarme en el tiempo, pero me van a permitir hacer algunas anotaciones, algunas anotaciones de cuáles son las acciones de la UIN, porque la cumbre no es un hito, la cumbre es un proceso. Las cumbres son un alfa y un omega en el que estamos constantemente comenzando, acabando y comenzando y acabando nuevas acciones. Permítanme que vaya a explicar algunas de las acciones que realizamos dentro de la WIM y también siento que no voy a poder enumerar todas las que hacemos con muchas personas que están ya aquí en la sala. Solamente un pequeño eslabón. Eventos internacionales, comenzaré, como no, por las cumbres. Son espacios de encuentro, de diálogo disciplinar, multidisciplinar, que suma miradas diversas y en las que confluye un trabajo armonioso de las instituciones organizadoras, siendo en esta sexta cumbre el Ayuntamiento de Santa Coloma, de Gramanet y la UIN, de forma conjunta con ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Interamericana Interamericana de la OEA, la Secretaría General Iberoamericana, la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y otras entidades colaboradoras que nos van acompañando, como es la propia casa que nos recoge, como es la Diputación Provincial de Barcelona, la OET, ONU Inmigración, la Fundación Europa América Latina, Fiba, entre otras instituciones. Cumbres que son expresiones de nuestro lema, personas que trabajan con personas para las personas, porque sumamos a equipos, equipos que tienen un gran talento y con un exquisito valor, exquisito valor que lo muestran en cada una de las funciones que implica organizar un evento de esta magnitud, un evento internacional en el que el equipo WIN derrocha talento, y lo digo con mucho orgullo y con mucha satisfacción y convencido, pero que un talento que además ha tenido la fortuna de poder sumar a la dedicación, al esmero y la profesionalidad del equipo de Santa Coloma de Gramanet. El trabajo simbiótico para que se ha generado, para que hoy podamos tener este telón de una gran cumbre, ha sido espectacular y está siendo espectacular. Podemos afirmar portando con rotundidad que estamos en las mejores manos posibles para vivir una gran cumbre en la que todas y todos somos protagonistas. Y estamos llamados a conectarnos y a unar nuestros brazos y nuestras manos y nuestras voces. También promovemos la creación de redes, como es la propia Red Ibergénero, Red de, Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género, que está integrada por gobiernos locales y entidades de la sociedad civil, siendo su objetivo fundamental sumar esfuerzos y promover la articulación de los municipios a fin de que incorpen, incorporen las agendas de género dentro de su acción de gobierno que esté en su ADN de la gestión y apoyar y potenciar iniciativas locales a favor de la igualdad. Así como la construcción de alianzas, alianzas con organismos internacionales como los que hoy nos están acompañando en la sala y nos acompañan durante todos estos años en los que estamos celebrando. Construimos caminos más certeros que permiten apuntar mejores objetivos y alcanzar mayores resultados. También trabajamos mejorando la capacidad de actuar, de generar incidencia y cómo ofreciendo formación y capacitaciones especializadas a través de nuestra Escuela Iberoamericana de Altos Estudios en Gobierno Local y la Escuela Abierta de Gobierno Local, así como desarrollando programas específicos con organizaciones presentes en América Latina. Véase, por ejemplo, con ONU Mujeres, con la Unión Europea, diferentes instancias de países como República Dominicana o como Perú. Participamos en iniciativas formativas de otras instituciones, de gobiernos y organismos multilaterales, como por ejemplo, promovida por el Gobierno de la provincia de Córdoba, Argentina, Colima, México, o el Gobierno Regional de la Libertad en Perú. Investigamos, publicamos, reconocemos y premiamos. Premiamos temas y, eh, y categorías como la generación de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas, la democracia paritaria, transversalidad del género en políticas públicas locales, mujeres, ciencias y tecnologías. Premiación que, como no, también tendrá suceso en esta cumbre. Generamos y participamos en acontecimientos, como ha sido la adhesión a la década de las mujeres rurales, impulsada por la red latinoamericana del Caribe y mujeres rurales. La Semana de la Acción Municipalista contra la Violencia de Género, que hacemos junto con ONU Mujeres y con esta Oficina Regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Ya hemos hecho nueve y vamos a por la décima. O como ha sido la celebración del Mes Iberoamericano de la Mujer, la mirada local hacia el empoderamiento económico de las mujeres y las sucesivas conmemoraciones del Día Internacional de las Mujeres. Desarrollamos asistencias técnicas internacionales con programas que están destinados a planificar, planificar estratégicamente con perspectiva de género impulsando planes de desarrollo económico local que busquen mejorar las capacidades, las oportunidades que tienen las mujeres de acceder al mercado de trabajo y la calidad del empleo. Solamente, como les decía, una pincelada. Y si les he pedido que me acompañaran en esta pequeñita muestra de lo que la WIN venimos realizando durante estos diez años de compromiso, tengo sin duda la, la voluntad y el empeño en levantar y alzar nuestros brazos y nuestra voz. Con entusiasmo, con entusiasmo, porque somos una organización, la primera institución municipalista de, de Iberoamérica que fomenta la incorporación de la perspectiva de género en las agendas locales y su territorialización en el ámbito local. Porque los municipios, como señalaba, tienen que atender nuevos retos y satisfacer nuevos desafíos tales como movimientos migratorios, el fenómeno de la urbanización, parámetros de desarrollo económico, cambio climático, gestión de riesgos, salubridad, entre otros. Y siendo una situación de alcance mundial e impacto multidimensional y asimétrico, nos invita más que nunca a la necesidad de pensar y planificar, tomar decisiones, actuar a corto, mediano y largo plazo, sin dejar que el hoy nos impida entender que también tenemos que atender aún mañana, y que la respuesta tiene que ser solvente, sostenible y con parámetros de una igualdad irrefutable. Es más, nuestra organización ha demostrado y demuestra estar más cerca de las mujeres en los momentos en los que es más necesario, como los que hoy nos toca vivir y por eso es este lema de la cumbre que nos está eh, acogiendo. Somos una organización que aplicamos políticas que se denominan en economía keynesianas, es decir, somos anticíclicos, intensificamos nuestro compromiso, nuestras acciones, nuestros brazos cuando más lo necesitamos, cuando las situaciones no son las propicias. Aplicamos mayores recursos cuando hay situaciones de graves crisis y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y me voy y enlazo con el principio de mi intervención. En el 2012 lanzamos la primera cumbre y nos comprometimos como organización cuando el mundo estaba en una crisis económica y política importante y en el mundo de la cooperación internacional se minimizaron muchísimo las organizaciones, los recursos y las capacidades que tenían para trabajar en pro de la igualdad. En el 2020, con una crisis sin precedentes, no solamente no bajamos los brazos, sino que los levantamos y más fuerte, alzamos nuestra voz. ¿Cómo? Creamos la quinta cumbre de género virtual. ¿Y qué pensamos? Abramos las puertas a personas que de otra manera no podrían estar con nosotros. Personas que nos puedan acompañar desde sus casas, desde sus salones, desde sus balcones, desde sus comunidades, que sean protagonistas de estos espacios que antes comentábamos. Y, sin duda alguna, abrimos la Escuela Abierta de Gobierno Local, una plataforma gratuita en la que se pueden acceder a formaciones de altísimo nivel gracias a la generosidad de grandes expertas y expertos que han querido sumar en la Win la oportunidad para todos y todas. Nuestro compromiso, para terminar, es estar y es llegar donde otros no pueden o no saben hacerlo. Y para esta gran misión Necesitamos a una gran familia, la familia municipalista, la, la familia municipalista de mujeres y hombres, de organismos grandes y no tan grandes, de todo el ecosistema de la cooperación que tiene en el centro de sus acciones a las personas y la igualdad como condición. Necesitamos visión, necesitamos líderes como nuestro secretario general que en un momento determinado dio un paso hacia adelante para decir que ahí teníamos que estar. Y no solamente de una manera tímida, sino comprometida. Somos municipalistas y nuestro mayor legado es fortalecer liderazgos locales, que sean transformadores y palancas para la construcción de democracias paritarias. Durante diez años hemos dado pasos. Pasos importantes. Estamos contentas, estamos contentos, pero sin duda alguna tenemos muchísimos otros pasos que dar y sabemos que juntas y juntos llegaremos mucho mejor, mucho más lejos y con muchísimo mejor acierto. Sin duda alguna, para mí es un placer poder estar acompañando a nuestra anfitriona en esta sexta cumbre de agendas locales de género. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Acto seguido nos complace invitarles a un pequeño aperitivo, será enseguida pero antes le rogamos por favor que se pongan en pie para poder hacer la foto de familia conjunta en platea, si son tan amables.